Buenas tardes a todos. De nuevo me, me presento, soy Damián Ponce. Me recordaréis de otros éxitos como <ríe> el webinar de geolocalización. Y hoy vengo a hablaros de un tema con bastante... Eh, ¿Hay algún micro abierto por ahí? Os recomiendo silenciarlo por fin. Creo que me sale... Ay, ah, ay. Gracias. <coughs> eh, vamos a ver en dos webinars de acuerdo este y el de la semana que viene eh, cómo crear una campaña de publicidad online vale parte 1 parte 2 ya os aviso que es eh, un webinar que tiene cierta complejidad mm, si tenéis alguna pregunta hacedla sin ningún tipo de problema he tratado de hacerlo práctico en el sentido de que os traigo pantallazos os traigo configuración etcétera y como luego dispondréis de ella eh, os podéis seguir como un paso a paso para ir creando vuestras propias campañas publicitarias. Nos vamos a centrar en, en este webinar. Aquí, espérate que clico aquí, guardamos esto para allá. Muy bien. Eh, me podéis ir lanzando preguntas al chat, ¿vale? Que yo las iré viendo. Eh, bueno, pues vamos a ver como objetivos cómo estructurar el plan de marketing digital en torno a la pyme o negocio enfocado, enfocado a la publicidad online, eh, cómo escoger el formato publicitario online adecuado y establecer tus objetivos, cómo elaborar y lanzar tu, tu anuncio online en Google Ads. Vale, vamos a trabajar en este de hoy y un poquito en, el, en la semana que viene en Google Ads y luego veremos también el marketing, herramientas y publicidad online de redes sociales, es decir, veremos Facebook Ads, Instagram y eh, Twitter, Twitter Ads, ¿de acuerdo? En Google Ads se incluye tanto las plataformas de Google que os permiten hacer anuncios en formato búsqueda, display, display de intención, retargeting, eh, como las campañas para insertar eh, publicidad en YouTube. ¿De acuerdo? Porque se realizan a través de la misma plataforma que es eh, Google Ads, anteriormente conocida como Google AdWords. ¿De acuerdo? Siempre que hablemos con, de Google Ads, a veces se me escapará la de AdWords porque ya eran muchos años, la cambiaron el año pasado en, en verano. Pero ahora ya, so, ya se llama Google Ads. En cualquier momento, si queréis ir probando, haciendo cositas y demás, eh, solo tenéis que entrar en ads.google.com. Y ahí está el principio de Google Ads y de cómo se utiliza, cómo se puede, eh, y luego la parte más adelante, eh, digamos que la mitad de este webinar para adelante, eh, iréis viendo el paso a paso, que lo podéis comprobar con el propio Google Ads. ¿de acuerdo? Así que vamos a ir eh, dándole un poquito de, de entidad a esto. Sí que os digo que algunos es posible que tengáis experiencia, que lo conozcáis, que sí, que no. Yo voy a dar, eh, voy a hacer una tabla rasa para que todos arranquemos desde el mismo punto, ¿de acuerdo? Paciencia a quienes ya conozcáis o hayáis hecho alguna, algunas prácticas. Y otras para eh, que tengáis en cuenta, pues hay veces que hace falta un curso de este tipo para organizar conocimientos. Ponerlos, aunque ya los tengas, pues para ponerlos en casillas y darle una estructura, ¿no? que yo creo que en parte también es el valor que tiene este tipo de, de cursos. En el índice, pues vamos a ver los pasos previos de la creación de una campaña publicitaria online, vamos a ver la publicidad online frente al modelo tradicional, el plan de marketing, ¿vale? su estructura, organización, contexto, objetivos, clientes, estrategia, análisis, ¿Qué parece esto, que, me, que, que nos vamos a marcar aquí una teoría del copón, pero en realidad no es tanto, es solo cómo organizarte, para ser eficaz a la hora de planear tu publicidad online, de que sea lo más efectiva posible, porque hacer publicidad online no es meter dinero en Google al tuntún a lo loco, poner anuncios y a volar, y ya me caerán clientes y me caerán ventas, y no funciona así. Tienes que tener muy claro antes lo que estás haciendo, qué estás haciendo, en qué te diferencias, cuál es tu valor añadido y demás, para poder ser eficaz, más bien eficiente, que sea eficaz y además hacerlo a un bajo costo coste eh, a la hora de plantear tu publicidad online el inicio de una en el inicio de una campaña online veremos eh, hola noria buenas el inicio de una campaña de publicidad online pues veremos la puesta en marcha de la campaña los tipos de campaña que hay los modelos de contratación de la publicidad online veremos el modelo cpm coste por mil ctr que es el eh, son los CTR, eh, los CPA, coste por adquisición, y los CPL, eh, que son los costes por lead. Los formatos publicitarios en Internet, eh, ahí vamos a ver el sistema display, el desarrollo de plan de medios digital, la temporización el análisis, porque es que sin análisis no, hay, no tienes claro qué has hecho. A mí me ha pasado con clientes que me han dicho he hecho publicidad online, vale, ¿te ha servido? No, no lo sé, es que tienes que saber si te funciona o no. Eh, ¿Cómo crear un perfil publicitario para Google Ads? En el punto 3 está la ejecución de la campaña de publicidad online en Google. Eh, veremos una pequeña introducción, el uso de tendencias de búsqueda para Google, con Google Trends, eh, la elección de palabras clave con Google Keywords Planner. Ojo, existen más herramientas de acuerdo, que el Keywords Planner, vamos a ver el Keywords Planner porque está incluido dentro de Google Ads. Pero está Ubersuggest, eh, tenemos también Send Rush, eh, Keyword Magic Tool, etcétera, Algunas de pago, otras conversiones freemium, que ya iremos viendo. Tipos de anuncios y de campañas de Google Ads. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué tipos de campaña hay? Las campañas más usuales que se suelen hacer dentro de Google Ads. La creación de tu primer presupuesto en Google Ads. Recomendaciones para la campaña. Creación de una campaña SEM, ¿vale? Search Engine Marketing en Google, que son las campañas de pago. Y las, la, la gestión de una landing page, la recomendación de qué tiene que tener una landing page. Si tenemos, si no tenemos, ¿con qué herramienta podemos hacer una? ¿De acuerdo? Yo os recomendaré un par de herramientas, eh, una de las cuales exige cierto conocimiento y otra que se puede aprender que tampoco... Bien, vamos al lío. Introducción. El auge de la publicidad en la red, sobre todo a través de la plataforma de herramientas con las herramientas que nos ofrece eh, Google. Mm, Alguien tiene el micro abierto. <ríe> que estaba, no hay problema. Estamos arrancando. De acuerdo, Google te permite adaptar al máximo la estrategia de marketing al entorno digital. Esta presencia se ve además influenciada por la relación de los clientes a través de redes sociales. Y uno de los puntos importantes es la geolocalización. Ojo, tener en cuenta una cosa: que aquí el yo es que no tengo dinero para una campaña de Google Ads. Puede ser una, un buen motivo, una buena razón. Evidentemente, si no tienes dinero, es lo que hay. Pero tened en cuenta que vuestra competencia se las habrán buscado para sacarse un presupuesto de Google ¿Eh? Si vosotros no estáis, tened en cuenta que la competencia sí está. Google Ads a veces tiene el componente de que funciona, sobre todo, como una carrera de desgaste. No es una carrera... De, de fondo, ¿de acuerdo? No es un sprint, es una maratón. Luego os explicaré el porqué de esta afirmación. Hidratación. Al leo. Pasos previos a la creación de la campaña publicitaria online. Todo esto son recomendaciones para tener en cuenta si vamos a crear una campaña online para saber si está funcionando, si estamos reflejando todo lo que deberíamos reflejar, si tenemos clara nuestra estrategia y demás. ¿de acuerdo? Así que son consejos, son una serie de puntos que yo os recomiendo tener preparados. ¿Por qué? Bueno, porque hay que conocer eh, bien la herramienta y tenemos que conocernos internamente, a nivel negocio, eh, lo que hacemos, cómo nos diferenciamos y demás, para poder crear una campaña que realmente mm, se diferencie. La publicidad online frente al modelo tradicional. Eh, una de las cosas más importantes que tiene la publicidad online es que genera interacción, cosa que eh, con la publicidad convencional normalmente no, no se tiene esa, esa interacción tan inmediata, por eso es tan difícil de medir la tradicional. Además de que tiene un coste asumible, no es lo mismo poner un anuncio en el periódico sur ¿eh? que... Eh, media página un domingo a color, una sola vez te sale de 6.000 euros, cuando una, una pyme puede hacer publicidad en Google Ads desde 150 a 180 euros al mes y estás ganando un, una cantidad de visibilidad que ya os digo que el periódico sur no tiene. Existen cuatro aspectos diferenciadores en el funcionamiento de la publicidad online frente a la tradicional. En la tradicional tenemos un ámbito geográfico determinado y un horario limitado, destinatarios pasivos reciben la publicidad, una segmentación global, es decir, tú tira, vas al, al bulto, tiras al bulto. Y es un pago por aparición, ¿vale? Por impresión, es decir, por anuncio, digamos. Mientras que la publicidad online... Eh, tiene un ámbito geográfico y un horario que puede ser ilimitado, está 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, destinatario, si sí, tenemos presupuesto para ello, destinatarios interactivos, porque interaccionan con la publicidad directamente, ya os digo, bueno, seme, tiene una segmentación muchísimo, muchísimo, muchísimo más detallada y el pago es por clic o un pago por acción. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la publicidad tradicional, comparativamente, es una escopeta tiene una dispersión muy grande, lanzas perdigones a ver a quién le da. Mientras que la publicidad online se puede convertir en un francotirador. Apuntas a alguien muy determinado que sabes que le interesan unas cosas muy determinadas porque internet ya nos da la segmentación ya sea en redes sociales o a través de la plataforma de Google. Nos permite hacer una segmentación muy muy muy, muy grande. Porque a lo mejor el anuncio o la cuña de radio que tú pones tú realmente te estás dirigiendo a un sector muy determinado Mujeres entre 35-40 años, eh, 30-40 años, mmm, con unos intereses determinados. Pero en una coña de radio es muy difícil segmentar eso. Mientras que en publicidad online, no. Es más, puedes segmentar mil veces más. La estructura del plan de marketing. Bueno, pues... Eh, el plan este del que os hablo es un documento que guiará esta acción publicitaria online. No quiere decir que lo hagáis todas las veces. Con que lo hagáis una vez es más que suficiente. A veces podéis quereros complicaros la vida y hacer un Excel y poner todas las cosas y otras con un simple papel y teniendo claros esos puntos os vale. Eh, ¿En qué se basa? Pues Se basa en tener claros los objetivos de la empresa y los del cliente, saber qué está buscando tu cliente. Eh, Establecer las estrategias que se van a utilizar y un plan de medios y de difusión, es decir, cómo, dónde vamos a aparecer, qué es lo que queremos hacer, qué tipo de publicidad, a qué segmento se lo vamos a mostrar y el tipo de difusión, ¿de acuerdo? En qué tipo de plataforma me interesa, me interesa Facebook, me interesa Instagram, me interesa Twitter, me interesa algo más genérico como una campaña display, me interesa una campaña de búsqueda, etcétera y luego tenemos la campaña de análisis y eh, campaña perdón. y luego tenemos el análisis y evaluación de todo lo que hemos hecho hemos invertido tanto a partir del momento en que se lanzó nuestra publicidad hemos obtenido un aumento no ha habido un aumento significativo hemos dispuesto una serie de mecanismos que nos permita preguntarle al público si han venido por un anuncio si han venido por posicionamiento de la web si ha venido por redes sociales eso hace falta tener, tenerlo en cuenta ¿Vale? La organización. Bueno, esto es muy genérico, ¿de acuerdo? Son las siete fases principales de un plan de marketing digital, el resumen ejecutivo, el análisis previo, el DAFO. Lo habréis visto hasta la saciedad muchas veces en cursos de emprendimiento, quizás en la carrera, lo que sea. Pero hacedme caso, el DAFO funciona. En esta casa somos partidarios del DAFO. Un DAFO para hacer la campaña, un DAFO para planificar, que es una tontería, pero es que si lo anotáis y lo actualizáis, os da una cantidad de ideas bestiales. Tener claros los objetivos de la campaña, qué estrategias publicitarias vamos a hacer, cuál va a ser nuestro plan de acción, cuál es nuestro presupuesto para ejecutar ese plan de acción y el análisis y evaluación. Obtener la analítica, sentarnos todos y ver qué hemos obtenido. Bien. Seguimos. Veo que ya se nos asuma bastante gente. Muy bien. Eh, seguimos. El contexto. El DAFO, en serio, el DAFO, hace de un DAFO. <risa> eh, en el plan del resumen ejecutivo se tienen que eh, detallar esos objetivos y demás. Y tú puedes decir, pero también, ¿qué tiene que ver esto con la plataforma de Google? Pues que si tenéis eso, si lo tenéis a vuestro lado, cuando vayáis a configurar la campaña, tendréis muchísimo más claro cómo configurar el anuncio, a quién os estáis dirigiendo, si tenéis que hablar de usted o de tú, eh, qué tipos de gancho les pueden interesar, mmm, cómo captar mejor su atención, etc. ¿Qué debe incluir? ¿Quién es tu público? Al menos, para, por ejemplo, para esa campaña. Yo pondría todos los públicos que tengo y luego ya los iría sacando en función del tipo de campaña. Puedo tener más de un público. Pero nunca, nunca jamás tendremos como público todo el mundo. A mí me ha pasado, he ido a hablar con clientes. Bueno, vale, muy bien, tenemos el principio de campaña. ¿Cuál es tu público? ¿A quién te diriges? Yo, yo a todo el mundo. ¿A todos? No, no te estás dirigiendo a todos. Sí, sí, sí, a todo el mundo. Y luego ya hay que matizarle que no. Tú tienes un público. Cada producto, cada servicio tiene un público. No le vas a ofrecer a un chaval de 16 años un producto de asesoría fiscal, por ejemplo. No es lo normal. ¿Qué esperas obtener de la campaña? ¿Qué medios se van a utilizar? Qué, poten ¿qué potencial tiene nuestro producto o servicio? Es decir, esto es súper importante tenerlo claro. ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? Y no pongáis lo de trato muy personal al, al público. Yo es que hago un trato muy personal, porque trato personal lo hace todo el mundo, aunque escuchéis quejas del, del de enfrente. Da igual, lo de trato personal y profesionalidad lo dice todo el mundo. Todos tenemos un punto que no trabaja nuestra competencia y que podemos explotar o decir que lo estamos haciendo cuando todavía no lo está haciendo nadie, no, no lo está diciendo nadie, ¿de acuerdo? Parece muy básico, pero ponerlo por escrito permite visualizar. Y es muy importante para tenerlo, os lo digo yo, que ya he hecho campañas, digamos que bastantes. De hecho, la semana que viene arranco una campaña display con que arranca aquí en España, pero tiene como objetivo Estados Unidos. Imaginaos, pues venga a apuntar cosas. ¿De acuerdo? Y si tenéis esos datos por escrito, los tenéis al lado, los tenéis en un documento online, lo que sea, ayuda mucho a la hora de segmentar, de poner los temas, las audiencias, las palabras clave que queréis buscar, etc. Seguimos. El plan de marketing. Eh, objetivos, ¿de acuerdo? Dentro de los objetivos centrados en el cliente y en la empresa existen los siguientes indicadores principales ¿de acuerdo? que se deben tener presentes en la estrategia. Uno, queremos generar leads. Un lead, esto lo podréis oír hasta la saciedad en cualquier en cualquier charla de marketing. Yo es que tiendo a huir de la nomenclatura del marketing para no liar las cosas. Prefiero ser claro. Si tienes alguna duda con alguna, algún palabra, me lo preguntáis sin problemas. El lead es el cliente potencial, la oportunidad de venta. Lo que queremos es generar oportunidades de venta y llegar a clientes potenciales para después procesarlos y convertirlos en una venta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hagamos una campaña, por ejemplo, en redes sociales, no vamos a buscar, porque sí, tener más seguidores o tener más likes. Cualquier esfuerzo que hagáis en internet que no enfoquéis a la venta es un desperdicio de tiempo y de dinero. Y por venta me refiero a vender productos, vender servicios, vender la marca. Me da igual. Pero si solo vais porque queréis más likes y más amigos, estáis desperdiciando tiempo y dinero. Y eso parte de mi experiencia. ¿vale? Incrementar ventas, aumentar los beneficios, siempre es un objetivo mediante la publicidad. Porque llegamos a más público, luego podemos ampliar la capacidad de ofrecer un producto que la gente quiera. Y la imagen de marca, podemos hacer una campaña de branding que sirve para aumentar nuestra presencia en la mente del público objetivo con la finalidad, estamos vendiendo nuestra marca con la finalidad de que si necesita ese producto o servicio, estar en su mente, asociados inmediatamente, necesito unos neumáticos baratos, neumáticos Manolo, necesito contratar un autobús, autobuses mmm, Pili. Estar ahí, porque eso genera la oportunidad. Luego, si nos centramos en nuestra web corporativa, si la tenemos, nos permite ampliar la presencia de los productos o servicios dentro de la red de búsqueda, que de los principales navegadores en Internet. Podemos aumentar nuestro tráfico a la web con una campaña de display, optimizar la... Debemos optimizar eh, la experiencia del usuario, es decir, hacer la web eh, mucho mejor. Hay gente que dice, es que si haces publicidad online te mejora el posicionamiento eh, web, ¿no? el posicionamiento el SEO. No es que hacer la campaña te, lo, te mejore el posicionamiento, es que para hacer la campaña tienes que mejorar tal cantidad de pequeños datos eh, de código, de, de, de que sea la, la web sea responsive, hacerla amigable, etcétera, que va a mejorar tu posicionamiento porque estás digamos que estás puliendo todos tus factores técnicos, ¿vale? Hacer publicidad, eh, hacer Google Ads, no te mejora el SEO, te lo mejora indirectamente porque tú mejoras la web para ofrecer una mejor experiencia al usuario. Y mejorar la calidad de la información. Es súper importante que, que, que las campañas que hagamos en Google Ads, es súper importante que las campañas que hagamos en Google Ads sean eh, eh, muestren la misma información en el anuncio que en el destino de esa publicidad. Si la apuntamos a la web, si la apuntamos a una landing. Yo siempre os recomendaré que se apunten a una landing, no, no a la web general. A menos que la única que la única el único objetivo que le queramos establecer sea el, el de generar tráfico. Pero bueno, el tráfico lo generas para obtener algo. los clientes, ay, este es el ciclo de vida de los clientes, ¿vale? Primero, un cliente, eh, lo, lo que vamos a pretender siempre con los clientes es fidelizarlos, eso clarísimo, porque me, mejor que un cliente que nos compra una vez es un cliente que cada vez que tiene esa necesidad viene a comprarnos, ya sea por, por por, por cualquiera de los motivos que nosotros le demos, ya sea calidad o precio, que es a lo que se segmenta en internet, solo se segmenta a esas dos cosas, calidad o precio. No vas a ofrecer las dos cosas porque es mentira. A menos que tengas un producto único, entonces tu precio es tu precio. vale Tenemos al visitante, que es la persona que acaba de llegar a nuestra web o eh, landing. Si pasa determinados segundos, se mide, y lo podéis ver a través de Google Analytics, eh, si pasa determinados segundos en nuestra página web, más o menos entre 15 y 30 segundos se puede convertir en un cliente potencial eso es un lead tiene interés en nuestro producto o servicio y posibilidad de adquirirlo que es el, lo que se llama adquisición el proceso de adquisición ojo, para otros, depende del tipo de campaña para otros, un lead es que esa persona que ha llegado a la web o ha llegado a, la, a nuestra landing page te escriba un formulario de contacto y entonces eso lo cuentan como lead. Eso lo vais a determinar vosotros, que es un lead para vosotros. Paso 3, cliente. Pasa de lead a cliente porque ya ha adquirido el servicio o producto. Y después tenemos el siguiente paso, que es que el cliente nos recomiende. Es más, no solo puede recomendarnos, puede recomendarnos y además generar contenidos con nuestros productos o servicios. Eso es el influencer o también el prosumer. Es alguien que no solo compra nuestro producto, sino que más lo recomienda y lo recomienda en redes sociales y lo recomienda a sus amigos y nos hace una review y, y la cuelga en su blog, en su web, en sus redes, etc. La estrategia. Debes incluir varias estrategias para lograr la consecución de objetivos establecidos y herramientas de marketing. Es decir, eh, puedes utilizar esa ejecución a través de un plan de acción. ¿Cómo estableces un plan de acción? Pues mira, es muy fácil. Tiene tres ámbitos: tu posicionamiento y retención, la conversión y la fidelización. Primero, por ejemplo, en un plan de acción puedes querer posicionarte al nivel SEO y también en el imaginario de los usuarios, es decir, estar asociados a ese producto o servicio retener la atención de los clientes a nivel de contenidos porque tú en redes tienes que lanzar contenidos, no te vale tener una fanpage y tenerla ahí muerta de risa. La conversión. Convertir al cliente es hacer que pase de líder a comprador por lo que la conversión eh, supone tener un sistema adecuado para estimular la venta. Esto es lo que algunos llaman también el funnel de venta. Cómo se genera un pasillo, un embudo de conversión que haga que el cliente clica en la publicidad, llega a nuestro landing, le gusta lo que está viendo, nos manda un formulario, o hace una petición de información, una petición de compra, compra, se convierte, adquiere y lo fidelizamos. ¿Cómo? Preguntándole sobre su experiencia, si necesita algo, si le ha sacado todo el partido que debía a nuestro producto, etcétera Estas estrategias de fidelización Sirven para estimular más compras, para que si vuelvan a necesitar un producto de este tipo, género, hobby, lo que sea, acuda a nosotros, que es lo que queremos, que acudan más de una vez. Eh, y luego tenemos una de las partes más importantes, que es el análisis. Porque si tu plan de marketing, eh, tu plan de marketing tiene que mostrar expectativas para lograr determinados indicadores, eh, son indicadores de rendimiento. Esto lo escucharéis mucho también en el, en el ámbito del marketing. los llaman KPI, KPI, Key Performance Indicators, eh, que son indicadores clave de desempeño. Es decir, cómo de bien lo está haciendo nuestra campaña para nuestros objetivos. Un indicador de desempeño, eh, además, se establece en a corto, medio y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto, Damián? Que me estás liando. Tengo la cabeza como un bombo. Vamos a ver. Es fácil. Tienes que indicar si al hacer la campaña de publicidad estás esperando, por ejemplo, un aumento de likes, un aumento de visitas en la web y de qué aumento estamos hablando. Si estás esperando un aumento de un tanto por ciento en función de tu inversión, si quieres obtener en el primer, o en el primer mes, en el primer trimestre, por ejemplo, 200 seguidores nuevos en redes sociales, haciendo una campaña en redes sociales. Eh, seguidores que además eh, después trabajarás para darles la bienvenida con, con contenidos especiales, etcétera. ¿Vale? Porque si no, no nos sirve de nada esos, esos, esos, esos nuevos seguidores. Entonces, nuestro KPI será ese: obtener 200 seguidores más. Cuando pasa el tiempo, examinamos si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Ahí sí sabremos el desempeño que está teniendo la campaña. Con lo cual, podremos modificar los, de los indicadores a medio y largo plazo y también saber si la campaña está cumpliendo su objetivo. Es decir, ¿debo meterle más dinero? ¿Debo resegmentar la campaña? Porque si no he obtenido los 200 y he tenido dos algo está fallando. Si he obtenido 150, quiere decir que a lo mejor con esa inversión, con esa segmentación, está propio para, para 150. A lo mejor debería invertir más, aumentar mis tiempos, eh, intentar aumentar la base de audiencia. vale, No es lo mismo 2 eh, que 200. Así que nosotros podemos tener nuestro plan muy clarito. ¿Cuántos KPI tengo que establecer? Pues mira, 2, 3 a corto plazo, 3, 4 a medio plazo y los que consideréis realistas a largo plazo. ¿De acuerdo? Eh, pero ya os digo, lo dijo Klaus von Klauserich en su libro Von Krieg de la guerra, que ningún plan sobrevive intacto al contacto con el enemigo. Esto es lo mismo que todos somos, todos somos Superman hasta el primer bofetón. Es decir, se nos caen las cosas al suelo y perdemos de objetivo. Oh, Dios mío, no, no he obtenido lo que esperaba de mi campaña. Ah, todo es malo, voy a cancelarlo todo. No, espera, espera, trabaja, revisa, analiza. ¿Vale? Porque a lo mejor los datos están ahí y solo hay que repasarlos para, para saber lo que falta, lo que sobra o lo que tenemos que, tener que modificar para obtener un poco más. Hay que hacer ajustes siempre. Bien, muajaja Os veo silenciosos incluso en el chat. Es que entrar con el pan de marketing a la hora del café es duro, ¿eh? Bien. Vamos a ver el inicio de una campaña de publicidad online. La puesta en marcha de la campaña de publicidad online para arrancarla, para tenerla bien configurada y más. antes que nada tiene que estar coordinada con los objetivos definidos de forma previa. Es decir, cuáles son mis objetivos, cuáles van a ser mis indicadores para saber dónde voy a ejecutar mis estrategias con mi plan de acción y mi presupuesto. Eh, a ver, es que la parte del presupuesto que vamos a destinar al entorno online muy duro, dice Jessica. <ríe> lo sé, Jessica. Tenedme paciencia, por fin. Es que la parte esa hay que tenerla muy, muy clara. De verdad, sé que suena árido, sé que suena duro, sé que se os puede hacer bola. Porque a mí se me hace bola, ¿eh? Lo que pasa es que una vez que ya lo tienes hecho, ya es otro asunto. Pero es duro, pero es necesario. Es necesario para que todo funcione bien. Ay, ah, muchas gracias, María Antonia. Me está explicando muy bien. Ah, muchas gracias, soy fácil de contentar. De acuerdo. Entonces, con esos objetivos que hemos visto en el plan de marketing, eh, también tenemos que tener muy, muy en cuenta cuál va a ser nuestro presupuesto. Una campaña online, sobre todo las campañas de Google, que son las que vamos a ver ahora. Gracias, Olga. Eh, es bastante... bastante considerable el presupuesto que, del que vamos a disponer. No es lo mismo el presupuesto para una campaña de Facebook Ads que, una, que un presupuesto para Google Ads. ¿vale? Google Ads os va a pedir más presupuesto que Facebook. Facebook está más hipersegmentado, os deja apuntar a un público mucho, mucho más predispuesto que Google, pero Google alcanza más gente y alcanza prácticamente a todo el mundo, mientras que una campaña de Facebook solo alcanza a la gente que está en Facebook, que habla tu idioma y que tú has segmentado, que puedes ser una audiencia de 200.000 personas, un millón de personas, 5 millones de personas. Con Google estás llegando a más de 4.000 millones si lo apuntas bien. Es más, solo tu zona de habla, 500 millones. Eh, 500 que lo apuntas solo a tu país, 44, 48 millones dentro de poco. O sea, la segmentación es mucho más dura, más bruta, más grande. Pues mira, Olga, el presupuesto mínimo que yo aconsejo para que una campaña de Google, de Google Ads funcione eh, son entre 150, preferiblemente 180 euros, que son unos 6 euros al día, eh, 180 euros al mes, ¿vale? Mínimo. Eh, Facebook te planta las campañas entre 5 y 20 euros por semana, más o menos. La diferencia es abismal. Ya depende, oh, hombre, depende mucho también de dónde está tu público, qué es lo que estás haciendo y qué quieres obtener. Puedes meter más presupuesto en cualquiera de los dos sitios, pero Google te va a pedir mucho más. Es más, una vez que has configurado tu primera campaña, te va a decir, y yo te lo diré cualquiera que, que haya trabajado con Google Ads, que no toques la campaña el primer mes. ¿La has configurado? ¿Está online? Sí, pues deja que se agote el presupuesto. ¿Por qué? Porque hasta que no se agote el presupuesto de la primera campaña no tienes la analítica completa, el análisis completo y todos los datos para saber qué tienes que cambiar, qué tienes que mejorar o qué tienes que hacer. Luego, el presupuesto es muy, muy distinto y la forma de configurar la campaña es muy, muy distinta. Porque en Google Ads puedes ajustar muchísimo más, pero ojo, si tú pones 180 euros al mes, el primer mes serán 180, el segundo 180, y a partir de ahí, si tu nivel de calidad de campaña es bueno, Google te empezará a bajar los precios. ¿Qué precios? Eh, ahora que has nombrado Facebook, es cierto lo que está llegando a mis oídos, que no tardará mucho en desaparecer. A ver, eh, es un órdago que se ha tirado Mark Zuckerberg, que le ha dicho a la Unión Europea que o cambian las leyes para modificarlas a su favor, o cierra Facebook en Europa. No sé qué decirte, sinceramente. No sé si se privaría de un mercado hecho por 200 millones, por un calentón, o, ojo, tiene, Facebook tiene 2.000 millones de personas. Pero eh, todo depende de esas noticias que, que han salido. Veremos cómo evoluciona la cosa. Por ahora, no va a cerrar Facebook Europa. No creo que mañana entremos y nos encontremos chapado. ¿Vale? Pero bueno, todo ha sido porque el nene quiere ventajas fiscales y quiere que las reglas eh, le favorezcan. Cristóbal dices, ¿pero a través de qué medios llega Google en diferencia con las redes sociales? Pues mira, eh, Google llega a través de su motor de búsqueda. Cada vez que tú metes un, una búsqueda en Google, los anuncios que ahí aparecen llegan a todo el mundo. ¿vale? Los anuncios que aparecen, los tres que aparecen arriba, los que aparecen abajo, los de Google Shopping, que son los del lateral... Es decir, y cada día pues tiene eh, no sé cuántos miles de millones de búsquedas. Así que llega a un montón de gente solo por la red de búsqueda. Y luego también llega a través de las campañas de Google Display y de YouTube Ads. Llega a través de los anuncios de YouTube y llega a través de la red Display. La red Display son anuncios gráficos normalmente que pueden verse en cualquier página web que tenga habilitada la publicidad en la propia página. Es decir, que tenga el programa de, de Google AdSense que muestra publicidad o cualquiera de los socios de Google eh, como DoubleClick, AdClick, etcétera, ¿Vale? Que te meten publicidad en la, en, la, en la página web. Me preguntas, ¿es preferible mostrar tus servicios o enlace web antes que los productos? Es que depende de lo que vayas a vender y depende del tipo de campaña que vayas a hacer. Porque es, es buena pregunta y es difícil la preguntita también. ¿Mostrar servicios o el enlace a la web? Yo siempre digo que si vas a hacer una campaña de publicidad, lo pongas lo más masticable posible. Que no dejes que la gente piense. Yo, yo he cursado publicidad, entonces mi... <risa> esa es nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cómo? Poniéndoselo todo lo más mascadito posible. Este producto especial en oferta desde tanto. Contrata mi servicio y llévate un no sé cuántos a partir de este precio. Pone el precio, pone el número de teléfono y di que llamen ya últimas unidades, todo se agota o oh Dios mío, fin del mundo. ¿Por qué? Porque tienes que estimular la venta. El cliente en internet es muy perezoso y está ya muy, muy, muy, muy acorchado. ¿Vale? Te van a ignorar en la mayor parte de las veces. Por eso Google Ads muchas veces se paga a un coste por mil. Cada vez que se muestra mil veces tu anuncio. Porque el público está acorchado. Utilizar un anuncio lo más gancho posible. Por supuesto, pero ojo, gancho posible. Pero que sea real, que esa información sea contrastable, que esa información aparezca en la landing page, en la página de aterrizaje donde pongas tú la oferta. Es decir, que pinchen el anuncio y vayan al sitio donde esté la oferta. O, y que aparezca en la web. ¿Por qué? Porque Google se va a asegurar de que cumples todos esos pasos, porque si no va a decir que eres un scam, es decir, que estás defraudando, que eres un spammer y entonces te va a cortar la campaña. El anuncio tiene que ser gancho, tiene que llamar la atención, tienes que decir que eres el mejor en lo tuyo y que te diferencias de los demás. Pero tiene que ser verdad, porque es que si no, Google, mmm, mmm, como muestre la gente que está descontenta con ese servicio y como en Google My Business que se conecta a las campañas de Google Ads se muestre eh, una serie de calificaciones bajas, Google va a decir, ah, este está usando mi plataforma para engañar, no me conviene y te cierran la campaña, tal cual. Tu índice, de, eh, tu índice de calidad será muy bajo, muy bajo, muy bajo, te enseñarán, enseñarán tus anuncios muy poco, muy poco, muy poco, los enseñarán de madrugada y te cobrarán una barbaridad. Porque tú, cuanto más tiempo tengas la campaña y más buena sea, más optimizada esté, más van a bajarte el precio de la campaña. ¿Vale? A través del precio de, de las palabras clave que tú hayas puesto. Que llegaremos a eso. Que las campañas se pagan, eh, la, sobre todo las de Google, eh, las de las campañas de búsqueda, se pagan por, por coste, por clic, por el coste de una palabra clave. Una palabra clave puede costar en bicicletas baratas en Málaga puede costar 20, 30 céntimos el clic. Si pasas mucho tiempo te lo van a ir bajando a incluso hasta 5 céntimos, 2 céntimos porque tengas muchos clics y tu nivel de calidad sea muy bueno. Dependiendo del sector las palabras varían, ¿vale? Las bicicletas tienen competencia, unos 20, 30 céntimos, pero eso se puede ver a través de la herramienta de búsqueda de Google, pero Mm, hay sectores que están muy quemados, tienen mucha competencia y son extremadamente caros. Por ejemplo, los abogados. Los abogados pueden tener una palabra a 20, yo las he visto a 20 euros el clic. Cada vez que, hacen, que alguien hace clic en tu anuncio, tú le pagas a Google 20 euros. Si logras aguantar el tirón, te irá bajando el precio. Pero eso es una barbaridad. De ahí lo del presupuesto y lo de mantener el presupuesto. ¿Vale? En la campaña, existen cuatro tipos de campaña básicas fundamentadas en los KPI que te brinda el marketing online. ¿De acuerdo? Campañas de alcance. Ah, de Ana Cristóbal. Cristóbal. Podéis hacerme de estas preguntas las que queráis, que para eso estoy. Eh, campañas de alcance, campañas de actividad, campañas de conversión y campañas de fidelización. Las vamos a ir viendo. Más cositas que tenéis que, que tener en cuenta. El gasto publicitario online contempla un margen rentable de retorno de la inversión previo. Es decir, tú tienes que establecer que tu ROI, tu retorno de la inversión, eh, quieres que esté entre el tanto por ciento. Luego eso tú lo contrastarás con la campaña y el nivel de calidad y todo lo que te aporta la campaña. Porque una campaña que tú orientes a productos también te va a generar tráfico online, también te va a generar contactos, te van a, gener, te van a generar leads que no vayan directas a por, el, a por el producto en sí, ¿vale? Hay que tener en cuenta que una campaña puede generar varias cosas a la vez. De He hecho, una campaña de búsqueda que tú orientes para dar información y que contraten un servicio, a lo mejor lo que te genera son muchas llamadas por teléfono. Pues mira, aprovecha y cierra, y cierra citas, por ejemplo. Que se lo hago yo a un cliente mío que es eh, psicólogo y tiene una campaña solo para cerrar citas por llamada. Eh, a lo largo del webinar vais a ver un montón de términos y abreviaturas de este marketing online, ¿vale? Os he dejado un enlace abajo. Es, un, es el enlace oficial de Google Ads de todos los palabras que vamos a ir utilizando. Eh, CTR, CPL, CPA, los CPCs, todo eso, todos los CPs. Y todo mmm, el SERP, que es el SEO, el SEM, todo eso viene ahí explicado en ese enlace que tendréis a vuestra disposición. Pincháis y además eso es información que te da Google directamente porque lo tienen colgado y van añadiendo esa información de 2007 que van ampliando hasta hoy en día. ¿no? El CPM, el coste por mil impresiones, es un modelo de contratación básico de tu campaña eh, que es. Eh, me eh, Dicen que pase el enlace por el chat. Vamos a pasaros el enlace por el chat. Lo tenemos aquí. Chin, chan, chan-chan. Vete para atrás. Os lo pego aquí, ¿vale? En el chat. Ay, lo he escrito mal. Sí, sí. <ríe> Se colgará. ¿Vale? Es bit, bit.ly, que lo he escrito mal. Es así. Copiado. Pegado aquí. Ahora. Esta tendría que tirar bien. Sí. Ahí tenéis toda la información de palabras de Google, ¿de acuerdo? Os lo he puesto por el chat el enlace. Bien. Entonces, por un lado tenemos el, las campañas tipo CPM, que son coste por mil impresiones. Eso lo determináis dentro de la campaña, cuando la estéis configurando y a veces después vais variando de un formato de pago a otro formato de pago porque resulte más conveniente. Es un modelo de contratación básico para campañas de branding, sobre todo para incrementar la base bruta de clientes potenciales en tu empresa. Es decir, para campañas en las que queráis que vuestro nombre esté hasta en la sopa, ¿vale? Esas son las campañas eh, que hacen las grandes marcas, que hace corte inglés, que hace... Incluso Amazon hace campañas de CPM, fijaos lo que os digo, ¿vale? Que es cuando tú estás visitando un montón de sitios y te sale el mismo anuncio varias veces, de la misma empresa. Te puedes decir, qué cansino, pero cuando quieras algo que tiene ese, esa empresa se tendrán inmediatamente a la mente. El CTR, esto es un término... Eh, perdón, lo he escrito mal, no es CT... Ah, claro, no, es que lo, lo, he, lo he escrito en, en inglés. Eh, vale. Eh, CTR es un formato de publicidad eh, online que se basa en la obtención en la obtención de un porcentaje. ¿Qué es eso? Eh, son clics por impresiones. ¿Qué quiere decir eso? Que miden nuestra primera acción del usuario al convertir en un cliente, ya que muestra que has despertado interés o curiosidad. Es decir, cada vez que se muestra un anuncio, ya sea en display o ya sea en la red de búsqueda, eso es una impresión. Cada vez que hacían que alguien hace clic en ese anuncio. vale, Eso es un clic, impresiones y clics. Esto os lo mostrará el panel de AdWords, nada más entrar cuando tengáis la campaña de rodando. Lo primero que os dirá será, has tenido tantos clics y tantas impresiones. La media de eso multiplicada por 100 se llama CTR. Es la tasa de interacción. No solo depende de eso, depende de otra cosa de Google que se llama el QS, que es el índice de calidad. Que eso es lo bien configurada que está tu campaña y lo, la buena experiencia de usuario que das. Y es muy difícil de medir. Esto no es ciencia. Os lo dejo clarísimo. Esto es como el SEO. Ni el SEO ni el SEM son ciencia. Son alquimia. ¿Por qué digo esto? Porque Google nunca nos va a dar todos los datos. Muchas veces trabajamos a ciegas. Yo he tenido charlas con gente de Google, ¿vale?, y cuando ya tengo la campaña, la tengo súper bien estructurada, ellos me dan el ok y demás, siempre tenemos un algo que dice, bueno, y esto hay que hacerlo de esta manera porque lo dice Google. Y ni siquiera nosotros sabemos por qué. Porque es parte de su secreto de negocio, que tiene que ver con los algoritmos. Cuando tú haces una campaña y tienes mmm, chorrocientos mil, chorrocientas mil impresiones, o anuncios ha visto chorrocientas mil veces, y 100, 200, 500 clics, ¿vale? La media multiplicada por 100 te dará, eh, te dará el porcentaje de CTR. Es muy difícil tener ese CTR por encima del 3 o el 4%. Solo si eres una bestia parda, haciendo campañas, puedes subir eso. Yo he tenido y tengo algunas campañas que están al 10% y al 22% llegado de calidad. Pero ojo, también son productos muy específicos, un público muy específico. Pero se puede hacer, pero tienes que currártelo mucho. En las campañas display que contratan normalmente a CPM es mucho más difícil. El, el CTR bueno puede estar entre el 0,5% y el 1, 1,5%. Porque llegas a muchísima más gente y vas a tener muchísimos menos clics. Así es como funcionan. CPA, coste por adquisición. Esto es un poco dificilillo, ¿vale? El CPA es... Eh, tú, cuando contrata, haces la campaña, dices que vas a pagar máximo un euro. Yo siempre recomiendo un euro. Un euro por palabra clave. Algunas están a 22 euros y si pones un euro, pues no la, va, no la vas a pagar. Y esa palabra clave no enseñará, no disparará tu anuncio. Funciona así. Tú, tú haces una serie de anuncios, pones unas palabras clave y esas palabras clave, cada vez que alguien busca en internet, en Google, dispara el anuncio. ¿vale? Es así. Cada palabra clave puede costar más o menos en función de la cantidad de competencia que haya, que haya y la cantidad de búsquedas que tenga el mes. Y eso te lo dice Google. Vale. Pues el, cuando haces una campaña de coste por adquisición, que es una campaña que es un formato de pago que se hace cuando ya tienes ya bastante tiempo la campaña en marcha, no se hace desde el principio, eh, tú estableces que eh, tu campaña ya ha aprendido, da miedo porque las campañas aprenden solas, la campaña ya ha aprendido que el máximo... Mmm, que puedes pagar para obtener un clic útil y que te rellene un formulario o algo, puede ser 3, 4, 8 euros. ¿vale? Pero a partir de 8 euros no le volverá a mostrar a esa, a esa misma persona el anuncio. Porque tiene en cuenta cuántas veces le enseña el anuncio a las personas. Porque obviamente registra las IP, asignan un número tag a, a cada persona que hace una búsqueda y, y ese número tag mmm, lleva la cuenta de cuántas veces le enseña el anuncio. Y sí, estos datos se pueden comprobar. Nunca sabrás si es Manuel, Pepe, Pili o Carmen. Nunca sabrás nombres, nada de eso. Solo seguirá, tendrás un número de rastreo para que examina el comportamiento de, del público. Solo tienes a través de Google, de Google Analytics. Entonces, gracias a esas cookies, ¿sabéis esto de, de, de acepto las cookies? ¡Acepto las cookies! Sí, sí, sí, yo lo acepto todo, hijo mío. Que le damos todo el mundo. Sí, sí, sí, sí, sí. Gracias a eso podemos hacer un seguimiento. A través de ese seguimiento puedes crear una campaña CPA donde tú digas, mi CPA máximo va a ser 5 euros. A partir de 5 euros de gasto en la campaña en una misma persona, deja de enseñarle esos anuncios a la persona. Ya no me interesa pasa a la siguiente, ¿vale? Porque no ha entrado. Tú sabes eso porque la propia campaña ya te avisará. Llegará un momento que dirá, ¿quieres cambiar un modelo de CPA? El CPA tú le dices, sí, le das a CPA, muéstrame a cuánto está el coste y te dirá, está a 3, está a 8. Yo tengo un cliente que es cirujano plástico y hace una campaña bastante grande, bastante, bastante grande. Lo de los 180 euros, pues ponle otro cero. ¿Vale? Y él tiene, por ejemplo, un CPA de 18 euros por, por persona, más o menos, de persona interesada porque, lógicamente, Google rastrea a las personas que están buscando en ese sector, que hacen varias búsquedas, etcétera, etcétera. Y mientras las vaya siguiendo, le va adjudicando ese, ese tag de seguimiento de la campaña. Hasta que llega determinado dinero. Pues se ha demostrado que si inviertes un mínimo de 18 euros en enseñarle ese anuncio a esa misma persona, esa misma persona acabará llamando o mandándote un formulario de contacto. Para eso valen las campañas CPA. Toma ya. Ahora, y sin café. Y luego tenemos el, C, el CPL. Si creías que el, CP, el CPA es complejo, hijos míos, hijas mías, hijes míos. El CPL es el coste total por leads conseguidos. Eso es un tipo de campaña más avanzada que tú contratas con Google y, le, y estableces una cantidad de dinero por lead. Por lead quiere decir que, no ya que esa persona se ponga en contacto contigo, sino que haga una acción muy determinada. Metes una cantidad de dinero hasta que esa persona... Eh, de nada, en carne, De nada. Eh, hasta que esa persona... <coughs> perdón manda un formulario de contacto, os manda un, eh, una llamada, un chat, un WhatsApp. Eso lo tienes que, que, que determinar. Cada tipo de lead vale una cantidad de dinero y eso ya son campañas bastante más avanzadas con la que es mejor que las coordinéis con un, con un gestor de cuentas de Google, ¿vale? Cuando lleváis bastante tiempo, tenéis acceso por campaña a, a un gestor de cuenta con el que podéis centrar una o dos llamadas cada trimestre para supervisar la campaña. Entonces, él te dirá, ¿quieres hacer una campaña de coste por lead? Miráis los costes por lead y en función de eso, pues, se establecen los costes. Bien. Campañas display. Ahora veremos muchas más cosas, ¿vale? Campañas display. ¿Qué es una campaña display de esta que os he estado hablando? Bueno, pues, la Interactive Advertising Bureau, la IAB, que además saca informes anuales muy, muy interesantes por lo que llaman oleadas, eh, son ser tres oleadas, mm, establece los siguientes formatos principales de campañas de display. Están las campañas de búsqueda, que son los anuncios que se muestran en el buscador de Google, y las campañas de display. Estas campañas display tienen un formato determinado. Tiene el formato estándar, que es el recuadrito que, con publicidad gráfica que podéis ver en cualquier web que tenga activados anuncios siempre que no uséis un adblocker. Es decir, siempre que no uséis un bloqueador de anuncios. Tenemos los banners especiales adaptables que se van adaptando a los distintos formatos que tenga una web, desde un mínimo hasta un máximo de ancho. El Mobile Format, que es el formato específico para Google. Para, para móviles. <ríe> la liado yo ahí. Y tenemos el Audio Online, que no tiene demasiado éxito, la verdad. Porque estos son los típicos que te pegan un susto cuando estás tú navegando ahí alegremente y te pega eso un, un sifonazo de, de música, de sonido y pa uh, ¿Vale? Luego tenemos los vídeos online, que cada vez son más importantes. Aquí entran las campañas de, de YouTube, por ejemplo, en los distintos formatos que tiene. O los anuncios para Smart TV, que hay Smart TV, que en su formato de um, um, lo diré, del display que tienen, donde te ponen la, las cadenas, si quieres cambiar a Netflix, si quieres cambiar a tal y cual, veis que hay, hay algunos que tienen anuncios. Bueno, pues esos anuncios también se pueden, se pueden contratar a través de Google Display. Bien, ojo, la publicidad cada vez es, mmm, se adapta muchísimo, muchísimo más. ¿vale? Eh, en <coughs> últimamente, eh, la publicidad online para ordenadores y dispositivos móviles han concentrado el 97,5% del gasto publicitario de España. El gasto publicitario. imaginar los medios tradicionales, la caída que han tenido. Siendo la publicidad móvil la que ha tenido más, más crecimiento. Eh, ahí os dejo un par de enlaces que luego tendréis disponibles para ver especificaciones de anuncios. Pero ojo, ahí te vienen las especificaciones y los tipos de anuncios display que tienen y los tamaños. Pero las campañas de Google Display, gracias a los dioses y a Skynet y a Google, eh, ya la campaña de Google Display, tú pones la dirección donde has creado la landing page o tu web y te coge las imágenes y te las monta, solo. Antes tenías que hacer un banner para cada tipo de banner que había y subirlos todos a la campaña para que se mostraran. Ahora ya no. Ahora ya te coge las imágenes, te coge el logo, tú lo puedes tocar luego también. ¿vale? Te pido unos textos, un enlace y a volar. Y te configura los anuncios de display. Por eso, si vas a anunciar productos eh, muy específicos, hazlo en una landing o dale a, a Google Display cuando configures, dale la dirección de donde tengas esos productos en la web para que coja de ahí las imágenes. La, temporal, la temporización. Bueno, pues hay que establecer metas a corto, medio y largo plazo que lo pongo aquí, entre uno o tres meses, tres seis meses, de seis meses a un año, eh, de cara a la acción publicitaria, porque tú puedes tener campañas sostenidas o puedes tener campañas eh, por temporada. Va a empezar eh, Halloween, pues yo empezaría ya, pero solo sabes que cuando acabe Halloween vas a cortar la campaña y vas a empezar a prepararla de Navidad, mientras que además puedes tener eh, en anuncios algún producto en particular que te dure todo el año o servicio en particular que te dure todo el año, ¿vale? Y, por supuesto, los análisis. El análisis de resultados, lo bueno es que eh, los productos de Google, como Google Analytics o Google Search Console, los puedes, conectar a, um, los puedes conectar entre sí, de tal manera que se pasen datos. Entonces, tú luego entras en tu Google Analytics, que es el servicio de, ana de analítica web que tiene Google, y verás que tienes un, eh, un montón de datos de la campaña y te pueden ayudar a redefinir incluso la audiencia que tienes. Entonces, aquí tenemos eh, luego la Search Console, que es un poco más complicada, que te determina el tráfico. Vamos a ver. ¿Tenéis una cuenta de Gmail? Presupongo que la mayoría sí. Si tenéis una cuenta de Gmail, tenéis acceso a Google Awards, a Google Ads. Es así de fácil. Si tienes, Google, eh, eh, si tienes Gmail, es que ya tienes acceso. Solo tienes que entrar. ¿vale? Os voy a poner la dirección oficial en el chat para que la tengáis, aunque también está por aquí por los apuntes. Esta es la dirección de Google Ads. En cuanto entréis, os pedirá que os logueéis con, vuestra, con vuestro Gmail y a partir de ahí podéis arrancar una campaña. Ojo, ¿tenéis hecho el plan de marketing? ¿Tenéis claros vuestros objetivos? ¿Sabéis en qué os diferenciáis de la competencia y a quién queréis establecerlo? ¿Tenéis el presupuesto determinado? ¿Tenéis la estrategia y el plan de acción? Si la respuesta es sí, puedes entrar. En cualquier caso, con Ads tienes un control prácticamente total sobre los parámetros los informes de los anuncios, etcétera. Hay un tipo de campaña que se llama Campaña Smart, que es el anteriormente conocido como AdWords Express, que configuras tres cosas y te lanza la, la campaña a lo bruto, a lo cabra, como quien dice. Pero tienes mucho menos control, yo no la recomiendo por eso. Sacrificas control sobre una ejecución rápida y la apuesta RTB es automática en modo maximizar clics. RTB es el sistema de retargeting, ¿vale? que es un formato en el que tú lo activas y cuando alguien haya visto en una campaña tuya display, haya visto un anuncio tuyo, si se va sin clicar, le volverá a salir tu anuncio en otras páginas web a las que vaya. Pero solo funciona con eh, las display, no funciona con las, con las campañas eh, de búsqueda, que son fundamentalmente de texto. Bien, tras realizar el registro previo debes proporcionar información básica sobre tu empresa o negocio, nombre, dirección física, ubicación, zona horaria, más que nada porque os va a hacer la ficha de facturación. Eh, tarjeta de crédito o cuenta bancaria para el sistema de facturación poner los anuncios y una vez completado ya estás listo para empezar Google Ads y trasladar tus campañas a YouTube si quieres. ¿vale? Si tienes alguna dificultad, eh, haz clic en empezar ya dentro del enlace que os he pasado, ¿de acuerdo? Y ahí además tiene mucho tutorial. Mm, es difícil que podáis hablar con alguien de Google directamente para configurar una campaña, pero ojo, han habilitado bastantes contactos ahora, ¿eh? y eso es nuevo. Antes tenías que aprender a tu bola con los textos que te daban. Pero para eso llegamos a este apartado. Y este apartado es el de ejecutar una campaña de publicidad online en Google. Son las 5 y 10, vamos a ver este apartado, ¿de acuerdo? Y eh, entraremos en muchísimo más detalle en el siguiente webinar. Nos lo dais. Introducción. Primero, set de herramientas que tenemos. Primero, Google Trends. Google Trends es una herramienta que te permite examinar búsquedas de HTTPS dos puntos. Te permite ver cómo de recurrida está una palabra, cuántas búsquedas tiene al mes, cuánto... Os lo pongo por el chat el acceso. Eh, sirve para investigar tendencias. Ponéis vuestro producto, vuestra palabra clave y os dirá cuántas búsquedas tiene al mes, en qué países, etcétera. Lo podéis ir toqueteando un poco, compararla con otras palabras, pero esto os da tendencias e imágenes generales de cómo está el mercado en torno a esa palabra clave. Ya os he dicho que eh, las campañas de Google se centran en palabras clave. Luego tenemos el Google Keywords Planner. ¿Qué es eso? eso? Es una herramienta básica que hay dentro de Google Ads. En fin, con capacidad para hacer presupuestos de campaña tras haber creado una de un mínimo de 25 euros. Es que antes no te dejan usar esa, esa herramienta al tope de su capacidad. ¿Vale? De hecho, primero os dirá que hagáis una campaña y luego ya os dejará, si sí eso, utilizar la herramienta. Porque antes sí que tenías un acceso gratuito al Keywords Planner, pero ya decidieron ponerlo ligeramente de pago. Lo que pasa es que, por ejemplo, gente que hace muchas campañas como yo, pues ya tenemos acceso a esa, a esa herramienta. Google Ads es la herramienta básica para lanzar las campañas y Google Adsense está bien conocerla porque es la herramienta que te permite monetizar campañas. Es decir, poner anuncios en diversas páginas web para que se anuncien en la página y tú obtener dinerito de eso. Generas un pasivo. Google Adsense lo que pasa es que necesita que tu web tenga muchas visitas. Estoy hablando de cerca de entre 5 y mil visitas al mes para que te sea rentable. Eh, irá acumulando dinero y cuando tengas 70 euros te harán un pago. Y ahí resetean y otros 70 euros, ya sé, mostrando publicidad en tu web, ¿vale? Pero lo que nos importa aquí es Google es eh, Google Ads. Google Trends, aquí lo podéis ver. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, colchones Málaga. Os he puesto en la imagen. Colchones Málaga. Y podéis ver lo, la tendencia de búsqueda que tiene a lo largo del año. De hecho, podéis ver que tiene picos de caída y picos de subida. Lo interesante es saber esos datos, esa temporización, para determinar cuándo es interesante anunciarse. Te dice... ¿Qué vida tiene palabra clave? Analiza las quibos más significativas, puedes ver qué términos usa, se usan en el sector y si usa tu competencia. Y eso sí, no bases eh, tus anuncios en términos muy muy extendidos. Si pones solo colchones como palabra clave de tu anuncio, primero la palabra será cara, segundo no vas a tener demasiado rédito de ahí, primero la competencia será brutal, y segundo, eh, posiblemente no tengas el cliente que quieres, porque es demasiado genérico. No es lo mismo poner colchón viscoelástico Málaga, que poner colchones para deportistas, que poner colchones para bebés. Porque son palabras distintas, tienen costes distintos y te va a traer un tráfico distinto, pero tienen que ser lo suficientemente específica. vale Y para que sea específica debe tener entre dos y tres términos. Damián, ¿cuántas palabras clave necesito en mi campaña? Yo, yo te diría que entre 15 y 30 máximo. Y a partir de ahí, conforme veas cómo evoluciona la campaña, quitas las que menos resultado te den y pones nuevas palabras clave, más fresquitas. Por ejemplo, esto te lo hace, con colchones Málaga, te lo hace Google Trends. Te enseña la región, te enseña las palabras. Eh, yo puse colchones Málaga y me dijo que la palabra más buscada es colchones baratos Málaga. Y luego temas relacionados, porque luego puedes hacer en algunas campañas, puedes hacer búsquedas por tema. Picolín, canapé, Málaga, Málaga como municipio para que luego determines el área geográfica donde quieres que se enseñen en tus anuncios. El Keyword Planner, ahí tienes la dirección que es bastante larga eh, y solo funcionará si estáis logueados, se ha colado ahí un, un gazapo. En el enlace que veis, ¿vale? HTTPS, adsgooglecom home, tools, keyword, planner. Cuando vayáis a usarlo, copiadlo. No lo, no lo ejecutéis directamente, copiadlo y quitarle el, el cierre de paréntesis. Te, eh, os lo daremos corregido para el, para el PDF. Bien. Esto es lo que os da Google, fijaos, ponéis palabras clave, varias, por ejemplo, de la imagen que veis, automóvil, no es una buena palabra clave para nada, pero motocicleta ya puede ayudar a ser una palabra clave y podéis ver los costes de la palabra clave, ¿de acuerdo? ¿Cuántas búsquedas tiene mensuales? ¿Qué competitividad tiene? Yo siempre elijo las que tienen alta competitividad porque quiere decir que la gente está invirtiendo más dinero en esas palabras clave. Eh, la puja por la parte superior de página y por eh, y la máxima puja que hay. Es decir, tú puedes llegar a pagar 3 céntimos por motocicleta hasta 2,55 máximo por, por, por, por palabra clave, porque alguien clique en tu anuncio cuando se muestre la palabra motocicleta. En el panel, la relevancia de la palabra es importantísimo. Medid muy bien y sabed muy bien, por eso hace falta saber los objetivos y quién es tu público, porque eso os ayudará a configurar las palabras clave. ¿Qué promedio de búsquedas tiene? Elegid siempre las que más búsquedas tengan, pero ojo, si sois muy específicos eh, o vuestro sector es muy específico, es normal que las búsquedas sean bajas. Por ejemplo, un cliente mío que trabaja el culturismo, eh, aunque el culturismo es muy amplio, en realidad la cantidad de búsquedas por la cantidad de gente que busca culturismo no es muy alta, y menos si lo centras en tu provincia, por ejemplo. La competitividad, alta, baja o media, huida de las medias, siempre, porque quiere decir que no están obteniendo demasiado. Las altas tienen más competencia, pero más rendimiento. Las bajas tienen menos competencia, menos búsquedas, pero es bueno estar ahí. Porque quiere decir que si al menos alguien busca ahí, vas a estar. ¿Vale? Y las mejores palabras clave son aquellas que tienen la competencia alta y muchas búsquedas. Esto os lo dará el Keywords Planner, os dirá: ¿Quieres descubrir unas palabras clave? Sí, y, y metes palabras y además él te sugerirá más. Tú pones eh, comprar moto segunda mano y él además te dará otras. Otras palabras clave que te pueden convenir o no. O consultar el volumen de búsquedas y las previsiones, que ese es otro formato de búsqueda donde tú metes la palabra y te dicen. Eh, cuántas veces al mes se buscan durante un año y qué tipo de competitividad tiene. Y ahí puedes ver si tienes picos, de, eh, picos amplios o bajos en función de la temporalidad, si tienen temporalidad o no, etc. Elección de las palabras clave. Hay varias herramientas además del Google Keyword Planner, porque yo os he dicho que hasta que no os gastéis dinerete en una campaña, Google nos lo va a habilitar de entrada. Tenemos este planificador, pero ojo, este es una es una dirección, ¿vale? Ubersuggest.io Esto es un, plan, un planner de palabras clave que te permite buscar palabras clave para tu campaña de publicidad, y ojo. <risa> no solo eso, porque aquí Tito Damián nos ha traído algo. Eh, en esta herramienta tú puedes meter, por ejemplo, la dirección web de tu competencia y ver si se están anunciando y con qué palabras clave. Al menos unas cuantas, porque Wersuggest bueno, tiene una versión freemium. Metí datos de la tarjeta, la paralicé inmediatamente para que no me cobrasen y solía hacer pruebas de palabras totalmente gratis. Eh, puedes hacerlo, Paco. Puedes hacerlo, pero lo que pasa es que no te va a dar los datos totales. Hasta que no gastes dinero, no te da los datos totales. Los datos totales quiere decir que te lo va a enseñar así. Te pone de 1.000 de a 10.000, de 10.000 a 100.000. Pero no es lo mismo tener una palabra clave que tiene 1.000 búsquedas a una palabra clave que tiene 9.999 búsquedas. El gap que hay ahí es demasiado amplio, aunque te ayuda muchísimo a hacerte una idea, ¿eh? Está bastante bien para echarle un ojo. Podéis intentarlo. Algunas veces algunas veces no. Lo mismo que si has hecho una campaña y no haces otra en mucho tiempo, mucho tiempo. Es un año, por ejemplo, te vuelve a esta versión. Es que es el dinerete y es una herramienta bastante, bastante com completa. Ubersuggest, en su versión gratis, te da palabras clave y también. Puedes encontrar palabras clave metiendo la web de tu competencia, por ejemplo. Eh, Analizará si sale en búsquedas y si sale en búsquedas, eso es en horquilla, exactamente, Paco. Si metes dinero y ya has hecho una campaña mínimo de 25 euros, ya te da el dato concreto. ¿vale? Ya no te da ese gap, ya no te da esa horquilla. Ya te está diciendo si tiene 6.000 o 6.500. Es mucho más concreta. Y luego tenemos SEMrush, que también tiene una versión freemium, es decir, gratuita, y luego ya te dirán, pero para tener todos los datos necesitas la versión de pago. Y la versión de pago pues eh, no es muy cara. eh La de SEMrush creo que son 10 o 12 euros al mes. Si lo vas a usar está estupendo y te permite bichear a la competencia. Pero ahí también encuentras palabras clave, otras webs de la competencia, porque tú puedes poner una palabra clave y te dirá, qué webs están usándola. Eso te sirve tanto para el SEO como para el SEM. Y luego también eh, puedes meter la web de tu competencia y te dice si está haciendo publicidad y si les hace en qué palabras. Te dará solo, creo que entre 5 y 10 resultados y para ver el resto tienes que, tienes que pagar mensualmente. Pero oye, ya son más datos de los que te da Google, ¿vale? Vale, ¿cómo funciona esto? Este invento, ¿qué cosas qué inventos? Entrar en la plataforma es gratis, tenéis que gastar un mínimo de 25 euros, se te abrirá el planificador, te permite orientar esas campañas a un objetivo concreto y después ver en qué tipo de medio o formato quieres crear la campaña. A lo mejor te conviene más una display, te conviene más una enfocada a YouTube o te conviene más una enfocada a otro formato. Y lo hace, eh, bueno, la preconfiguración de la campaña es automática y es por pasos. Eso lo vamos a ver en el siguiente. Os, voy, os he puesto todos los pasos que hay que seguir. Lo vais a ver, vamos a configurar por capturas de pantalla. Hice una configuración de una campaña y vamos a configurarla, ¿vale? Vais a ver cómo se configura para que luego, si lo queréis poner, pues tener una de referencia. Bien, estos son los objetivos de campaña. Nada más entrar, os va a decir, selecciona un objetivo para esta campaña. Quieres generar ventas, quieres generar clientes potenciales, campañas de CPL, quieres campañas de tráfico al sitio web, estos son las campañas de mmm, las campañas de, ay, de branding, vale, CPM, consideración de marca y del producto, campañas de CPM cobertura y notoriedad de la marca, como veis hay tres solo que son, sobre todo dos, la de, la de consideración y la de cobertura, son las más orientadas al branding promocionar una aplicación porque oye, una gran parte del trabajo de crear una app no es solo crear y programar la app, también es darle bombo darle promoción, porque si no le dais promoción esa app está muerta ¿vale? solo porque la saquéis no la van a encontrar por la cara ¿Vale? O bien crear una campaña sin un objetivo concreto. Yo, que ya estoy más avanzado en AdWords y todavía no lo sé todo, en Ads, ¿veis? Son muchos años. En Google Ads, yo le doy a esta, la de crear una campaña sin objetivo concreto, porque las otras me ponen por defecto un formato de pago. Y a lo mejor yo quiero establecer otro tipo de formato de pago. Quiero poner uno que sea... Un formato, quiero poner un, eh, un CPM, quiero poner un CPL, etcétera, Y me permite configurar con más libertad la campaña. Es más, cualquiera de los otros eh, seis formatos, si lo eh, pulsáis, os guiará hacia un formato determinado de campaña. Si le dais a crear una campaña sin objetivo concreto, se abrirá este panel. ¿Qué vamos a ver? Pues mira, campañas de búsqueda, la primera creas anuncios de texto o de llamada que se muestren junto a resultados de búsqueda de google.com y en los sitios web de socios de búsqueda de Google y en otros sitios web. Eh, porque también la puede, se pueden poner algunos en formato display, pero no los recomiendo. Es decir, estos son los típicos anuncios, los tres que te aparecen en la búsqueda arriba, los que te aparecen abajo y en el lateral. Si son de productos en el lateral, es una campaña de Google Shopping, vale que está ahí al lado. Eh, y tú me puedes decir, pero Damián, eso es una tontería. Yo no le hago clic a ese tipo de campañas. Por cada persona que no le hace clic a un anuncio, hay 999 que sí. O si no, Google no habría ganado 80.000 millones el año pasado. Tenemos las campañas display, que de anuncios llamativos que se publiquen en la red de display de Google, en YouTube o en móviles y aplicaciones. Shopping. Creas anuncios de shopping. De, esto es para cargar. Te bajas una hoja de Excel, metes tus productos con los campos que te da Google, las subes y es lo que permite mostrar productos en, en la búsqueda. Si alguien busca ordenador, sabéis que si ponéis eh, ordenador portátil barato a un lado de la búsqueda de Google, os va a salir un montón de ordenadores. Pues esas son las campañas de Google Shopping. Vídeo, que son las campañas de YouTube. Aplicación, que son para anunciar o o, sobre todo, para que tus anuncios salgan en las apps también, ¿vale? Crea anuncios de promoción de aplicación que se publiquen en la red de búsqueda, en la red de display, en Google Play, que es la tienda, y en YouTube, y en otras aplicaciones dentro de las apps. ¿Sabéis que hay algunas gratuitas que tienen un montón de publicidad? Pues esa publicidad se contrata aquí. Las campañas Smart, que estas son para hacer un formato rápido, ¿vale? Eh, y es para que... Crear anuncios de texto e imagen que se muestren en Google y en Google Maps. La gestión aquí es mínima. En Discovery, cuando cogéis un teléfono móvil y entráis en Google, en el Chrome, os a, abajo, os salen un montón de tarjetitas con noticias, con tal. Bueno, pues algunas de esas noticias y algunos de esos anuncios están patrocinados. Patrocinados quiere decir que se contratan mediante Google Discovery. Y por último... Tenemos las campañas más usuales. Esto que estáis viendo es una campaña de mmm, búsqueda y de display. Bueno, esta es de, de display concretamente. Esta es una página web que tiene publicidad. Bueno, pues en esa publicidad podéis ver eh, la compra y hacer la compra, un anuncio de Lola Market y un anuncio de un curso auxiliar de enfermería. Estos anuncios normalmente se muestran por, en webs que están segmentadas a determinado tipo de público de acuerdo Ya sea por edad, por tema, por audiencia, por lo que sea. Cuanto más específica sea la web, más caro será salir ahí, pero mejor será para nosotros porque encontraremos a gente más específica. Tú, de hecho, puedes decir que quieres que tus anuncios de display se muestren en el canal de YouTube de Jaime Altozano. Porque, yo qué sé, tienes una tienda de música y quieres poner algo de música ahí. Pero... Salir en un canal prime de ese tipo es más caro que salir en 150 más, por ejemplo. Y eso lo configuras tú en las ubicaciones de la campaña. Hay una parte donde dices, quiero que salga la campaña aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. O puedes dejar al tuntún, hacer una segmentación por tema, por audiencia, por edades y por intereses. Y a partir de ahí, él selecciona solo las, las, las ubicaciones y luego tú, después del primer mes, ves todas las ubicaciones donde ha salido y dices, esta, esta, esta, esta, esta, esta, no las quiero bloquear. Y vas puliendo los sitios donde va saliendo. El siguiente que os he puesto, este, no este esto es un anuncio de, de búsqueda, ¿vale? El típico anuncio de búsqueda. Como veis son Puse videoconsola y lo que me sale de videoconsola es el corte inglés. Fijaos, el corte inglés hace publicidad. Sí, pero es que también tiendas pequeñitas también hacen publicidad y pueden hacerla y ser muy efectivos. No por meter más dinero vas a salir antes en un anuncio. Ojo al dato. Es que el corte inglés tiene un presupuesto del copón. Saldrá más veces que tú, pero si tú te la juegas bien, puedes salir las veces suficientes para obtener tu parcelita. Y eso se sabe por el, el nivel de calidad de tu campaña. ¿La creación de tu primer presupuesto? Vale, pues tú dices, vale, voy a, tengo 150, 180 euros. Yo recomiendo que menos de eso no os va a valer la pena, sinceramente. 150, 180 euros. El presupuesto, la campaña os va a decir cuánto dinero te quieres gastar al día. Antes lo hacía mensual, ya no. Ahora es cuánto dinero te quieres gastar al día. Y tú dices, mi ah, idea. Pues Google te dice: eh, tu presupuesto diario es igual a tu presupuesto mensual dividido entre 30,4. ¿Vale? El 30,4 es súper importante. ¿Por qué? Porque lo dice Google. Eh, Paco, sí, el nivel de calidad de la web también influye en los anuncios. Por eso yo recomiendo hacer los anuncios contra una landing y no contra la web directamente. Pero la web tiene que estar bonita, maqueada, ser rápida, que se cargue bien, amigable con los móviles, eh, que las imágenes estén en buena calidad, que los textos sean buenos. Pero no recomiendo poner anuncios directamente contra la web porque si tú pones un anuncio de un producto y los mandas a la página principal de la web, la, la gente no va a saber dónde buscar ese producto dentro de tu web. Lo puedes orientar directamente al producto. Pero yo solo recomendar que hagas una landing page, una pequeña página de aterrizaje, con, lo, con el producto, la oferta, el beneficio, tres o cuatro productos más y enlaces a la web principal. Pero hay que tener la web muy, muy, muy maqueada. Y las reseñas positivas cuentan de forma indirecta. Es decir, en tu Google My Business lo puedes vincular a tu campaña de Google Ads, pero ojo, Google ya te buscará y ya mostrará esas reseñas por su cuenta. Tú en ningún momento le puedes decir a Google que no enseñe las reseñas porque eso lo hace de oficio, lo hace de base y eso no se puede quitar. Lo hace porque le molan y no se puede configurar lo contrario. Ojo, las reseñas positivas van a ayudar mucho a subir el nivel de calidad de, de la campaña si lo conectáis directamente. ¿Vale? Porque os dirá, ¿quieres conectar tu Google My tu ficha de Google My Business? Y tú le dices, sí. Entonces se conectará. Para los casos en los que el presupuesto no esté definido, la plataforma permite pujas automáticas para maximizar el CPC. Pero eso es complicado. ¿Vale? Tú puedes decirle que a cada palabra clave, que las palabras clave que más te interesan, vas a pagar un, uno, eh, un euro o oh, dos euros porque tienes que ver a cuánto lo está pagando en general. Si la palabra está a dos euros y medio y tú pones un euro, no va a enseñar el anuncio. Si lo pones a dos y medio o 251 lo va a enseñar. Dale un poquito de aire siempre a tu presupuesto y calcula, un, porque luego te puede decir, ¿cuánto de más me puedo pasar para enseñar tu anuncio de máximo? Le puedes poner un 10, un 20% más sobre el presupuesto de la palabra clave que no el presupuesto diario. El presupuesto de la palabra clave. Ojo, nunca se pasará de tu presupuesto total. Eso sí, ¿de acuerdo? Exprimirá tu presupuesto al máximo, pero nunca se pasará de tu presupuesto total. Si tú tienes 180 euros, serán 180 euros. Y estas son dos herramientas que yo os recomiendo para crear eh, landing page. Se pueden hacer por WordPress. Si dominas WordPress y tenéis una página en WordPress, podéis hacer un, una carpeta o un subdominio y meter ahí una landing page, que es un formato muy sencillo de página, ¿vale? Claim, producto, mmm, ventaja, oferta, tres imágenes abajo en clúster, tres o cuatro imágenes en clúster, un poquito de texto y enlaces a la web principal. Y un formulario de contacto, por favor. Y luego eh, os he dejado uno que me interesa más que otros, que es MoviRise. MoviRise es un constructor. De hecho, eh, os lo descargáis directamente al, al ordenador, construís offline y cuando esté la web, o él os dice cómo subir la web. Si tenéis un, contratado un hosting, lo podéis subir por FTP o bien os dice cómo subirlo, más o menos. Eh, ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que es un constructor en HTML, pero no necesitáis saber programar para nada. Esto es un drag and drop. Es decir, uy, quiero un título, quiero una imagen, quiero do, tres imágenes más, dos textos, el footer, el pie un, y un mapa. Y luego entras, lo picas todo, es decir, tecleas el contenido, pones las fotos que tú quieres y le das a un botoncito que tiene que se llama publicar. Y si tienes un FTP ya sacado, pones la dirección del FTP, te lo sube y ya tienes la landing online en la dirección que tú le has dicho o si contratas un hosting, puedes incluso descargar esa landing y subirla manualmente al hosting. Y chimpó. y ya tienes una landing para tu campaña o dos o tres o 25. Porque tiene cuatro o cinco, cinco plantillas gratuitas y alguna de ellas ya cuando le das, ya te dice, quiere de esta quieres hacer una web o quieres hacer una landing. Y ya te da una estructura de landing y solo tienes que rellenar. Uy, no, que va, que va, Paco. Es muchísimo más fácil que Dreamweaver. Es mucho más fácil que Dreamweaver. Es un constructor bootstrap. ¿Vale? O al menos yo lo considero más fácil que Dreamweaver. Así que es, un, es es gratis las la, sí es gratuito Paco las funciones pro las funciones pro que te cuestan 149 euros que no es tanto eh, de hecho se pagan anualmente 149 euros al año pero tiene una cantidad de funciones, de plantillas, plantillas específicas por cada tipo de prácticamente cada tipo de oficio. Plantilla de peluquería, de taller, personal, de oficina para abogados, para no sé quién. vale Y algunas preconfiguradas para hacer landings directamente. Eh, la versión gratis te trae cinco plantillas, alguna con, con landing preparada, preconfigurada y bastantes cositas chulas que puedes ponerle. Y tiene incluso subdominios de prueba. Para que veas. Donde puedes subir para ver cómo va quedando. Pero luego duran un tiempo y luego ya te lo bajan. Con lo cual no puedes hacer la campaña contra el subdominio. Pero te bajas el archivo, lo subes a tu hosting y a volar. Y ya lo tienes construido. ¿vale? Eh, además, es un bootstrap en HTML, con lo cual va a ser es rápido y está optimizado para móviles y además con código AMP. O sea, es que más no le puedes pedir al bicho. Y, y la landing page en sí es una micropágina, un microsite que tiene la oferta, imagen ilustrativa, un formulario, como el que estáis viendo, eh, un teléfono, un contacto, porque puede ser por email, por lo que sea, y enlaces a la web madre, para que eh, Google además pueda referenciarse. Los anuncios van apuntados a esta mini web que recoge los contactos y las llegadas. Entonces... Tú vas contabilizando lo que te va llegando de los anuncios a través de ese formulario o de las llamadas de teléfono. Y esto es todo por esta tanda. ¿vale? Veremos en el siguiente cómo redactar correctamente un anuncio de Google Ads, cómo elaborar extensiones adecuadas para Google Ads, publicidad online en Facebook, en Instagram y la segmentación, cómo hacerla bien, y para que funcione. Y también la publicidad en Twitter Ads. Y quedaos con lo de MoviRise, ¿vale? Os lo voy a apuntar aquí. Poned eso en Google, descargaoslo y jugad con él. Jugad mucho, es muy divertido. Es muy, muy fácil de utilizar, de verdad. Es que es un drag and drop, es que esto... Seleccionas una plantilla, le das al botón, te despliega todas las opciones que tienes... Un título, una imagen, un no sé qué, otro subtítulo y tres, y a volar. Y con esto estamos por esta tanda, amigos y amigas. Preguntas, dudas, consultas, tirándolas por el chat, lo que queráis. ¿Vale? Me cuesta satisfacción, estáis muy satisfechos conmigo, porque soy majo y hablo de café. De nada, Nuria. Dime, Olga. Los pasos antes de iniciar una campaña pero ¿qué pasos te refieres? Eh, para entrar en la campaña los de marketing <ríe> ¿a qué parte en concreto? nos vemos el miércoles próximo Paco ah, el DAFO vale, Uy, eso está al principio del todo básicamente es eh, que tengas eh, claro tu objetivo de negocio el plan de acción que vas a seguir? Estrategias, el presupuesto. Y cuando hagas un DAFO, cuando hagas el DAFO, ten en cuenta los datos, eh, como tus productos, tu producto, tus venta las ventajas, haz un DAFO al producto si quieres. Haz un DAFO a tus clientes o menciónalos también en el DAFO. ¿Cuál es tu ventaja? Eh, debilidades, eh, amenaza, fortaleza, oportunidad. O sea, plantea en el DAFO qué es lo bueno que va a tener tu campaña para el cliente. ¿Vale? Y el café hubiera sido muy difícil. Estoy de acuerdo, Fonbella. Así que eh, cuando tengas eso, esos puntos del, del DAFO, eh, lo que te sirven es para orientarte y tenerlo al lado a la hora de sacarle punta de verdad a la campaña. Sobre todo a la hora de crear eh, textos o crear ganchos para atraer al público porque tú escribirás tus eh, fortalezas y oportunidades y con base en tus fortalezas puedes hacer por ejemplo las el, eh, lo diré puedes hacer los claims de los anuncios y los ganchos de los anuncios si tu fortaleza <ríe> me lo tomo doble me apunto Jessica vale eh, tenéis el, eh, en tus fortalezas y tus oportunidades, podrás hacer unos anuncios muy atrayentes a tu público. Porque ahí estás poniendo de verdad qué es lo a lo que más partido le pueden sacar y cómo te puedes diferenciar de, de los demás para hacerlo atractivo. ¿Es mejor hacer una landing page o dirigir la campaña a una página de la web? Es mejor hacer una landing page de nada, Olga. Es mejor siempre, José, hacer una landing page. Bajo mi punto de vista. A menos que tu campaña vaya a ser para generar tráfico a la web. ¿Por qué generarías tráfico a la web? Pues hay gente que se pone Google AdSense, pone anuncios en su web y luego hace una campaña de Google Ads eh, para atraer tráfico y ganar dinero con AdSense. Cuando lo tiene bien afinado, sabe que lo que invierta en Ads le va a salir rentable para obtener beneficios por AdSense. Pero quitando esa, esa excepción, yo pondría eh, los anuncios contra una landing page. Porque siempre vas a tener información más concreta y Google va a leer mucho mejor una landing que una web completa. Y optimizar una tienda online es mucho más difícil que tener una landing con un producto en oferta apuntado luego a otra, bueno, con, con información extra en la, a la web pero en la, en la landing está todo lo necesario para vender el producto y no tienen que entrar en la web. Además, hay un... Pasa una cosa. Sí, Paco, MoviRise es la caña. Échale un ojo de cerca. Ya verás qué guay. Eh, José, eh, en la landing tienes que tenerlo todo lo necesario para, para vender ese producto. Y es mucho más efectivo que dirigirlo a, a la web y en la web se pueden distraer porque pueden entrar en el producto y luego irse a otro o ver qué tienes en el blog y puedes perder ese gancho. La landing en un subdominio, lo mejor es meterla en una carpeta, ¿vale? Barra promoción, barra oferta. Eh, solo lo, lo recomiendo en un subdominio si vas a hacer la campaña al, al extranjero porque entonces puedes segmentar mucho mejor ese subdominio configurándolo en el idioma extranjero y dirigiendo el tráfico a ese en concreto. Ubersuyest, sí, Olga, Ubersugest es, es muy buena herramienta. ¿eh? Yo es que las uso las dos juntas. Ahí tenéis el enlace que ha puesto Francisco, que podéis solicitar una tutoría para que os ayuden en la implantación de estos temas. ¿vale? Adiós a todos, Paco. Creo que con esto ya, a menos que alguien tenga alguna duda más. De nada, Olga. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos el próximo miércoles, Cristóbal. Chao, Fombela. Ya, ya, ya os daré matraca en el siguiente que vamos a ver la configuración en sí. Chao.